turno a favor. Tiene la palabra la senadora Garrido. Gracias, eh, presidente. En primer lugar, hacer una pequeña aclaración. Este turno, aunque se plantea como un veto por cuestiones eh, formales, en realidad, lo que voy a explicar y de lo que voy a hablar es de nuestra propuesta alternativa, de cómo es posible y, además, muy recomendable plantear un nuevo modelo hipotecario, un modelo que no nos haga volver a tropezar otra vez con la misma piedra, un modelo que por fin, por primera vez, configure un sistema que defienda y proteja los derechos de la ciudadanía, es decir, de la parte más débil. Desde un primer momento dijimos que no al proyecto de INDOS, porque su objetivo no era el nuestro, el suyo era seguir amparando los desmanes y los abusos de la banca, es decir, proteger los intereses de las élites económicas. Eh, al contrario, los intereses de nosotras defendíamos eran bien distintos. Nosotras lo que pretendíamos y lo que pretendemos es proteger a las personas, a las familias que se endeudan y que contratan con toda su buena voluntad una hipoteca para comprarse una casa, su casa. Nuestro objetivo era, por lo tanto, regular para impedir que las entidades financieras continuaran cometiendo abusos, haciendo negocios muy lucrativos con trampas a costa del sufrimiento de todas estas familias y para eso nos eh, propusimos en el Congreso un texto alternativo. Este texto alternativo no solo es el producto del trabajo del Grupo Parlamentario, es el producto del trabajo de mucha gente, de diferentes colectivos de la sociedad civil, también de expertos abogados que luchan a diario para que se haga justicia cuando se pone en marcha el rodillo de los procesos de ejecución hipotecaria. Por ese motivo, por ese motivo, este texto alternativo es una garantía para la defensa de los intereses de la ciudadanía. No es un texto extremista, no es un texto revanchista, simplemente es un texto con sentido común, un texto que trata de proteger los derechos de las personas hipotecadas y controlar los abusos de la banca. Al final, como sabemos, siempre pagan lo mismo y es hora de que esto vaya cambiando. Para entender un poco lo... De lo que estamos hablando hay que hacer un poquito de historia, eh, porque hablar de propiedad inmobiliaria y de mercado hipotecario financiero en España no es cualquier cosa. Aquí de lo que se trata es de ver cuáles son los problemas eh, en relación al mercado hipotecario, cuáles son los problemas en relación al acceso a la vivienda, dónde está el origen de esos problemas y cuáles son los cambios que necesitamos. Como decía. La propiedad inmobiliaria es una pieza clave para entender el modelo político, social y económico de nuestro país. Nos encontramos en un país donde los intereses de los propietarios y de la banca han marcado de forma constante el quehacer político. Esto se traduce en decisiones y actuaciones normativas que benefician siempre a la clase propietaria y a sus aliados, a la vez que ignoran sistemáticamente los intereses y las necesidades de la gran mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así ha sido tradicionalmente. Esta relación, o mejor dicho, esta trama que se pone en marcha hace ya mucho tiempo durante el franquismo, se asienta en la transición y llega hasta el, nuestros momentos o hasta la democracia. Es lo que conocemos todos como la cultura de la especulación y el pelotazo. En este escenario, la proclamación, como se pueden imaginar, del artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho de todos y todas a una vivienda, es papel mojado. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pues está claro. Las élites ya habían decidido, habían tomado una decisión, la prestación de vivienda, al contrario de lo que sucede en toda Europa, no iba a formar parte de los contenidos amparados bajo el paraguas del estado del bienestar. La vivienda seguiría siendo una mercancía, un negocio que sirve para que algunos hagan mucho dinero. Para, esta, para que esta operación tenga éxito y genere importantes ganancias, se necesitaba la connivencia del poder político con las grandes promotoras, con las grandes constructoras y, cómo no, con el sector financiero. Esto se concreta en varias cuestiones que voy a resaltar. Primero, en una legislación urbanística que era de carácter intrínsecamente especulador. Por, un la, por otro lado, en una política de vivienda que no era una política social, sino que era una política económica, en una política financiera carente, carente perdón, de control público y, como guinda, en una legislación hipotecaria caduca y poco o nada garantista. Este negocio inmobiliario, como todos sabemos, también llegó a su cénit entre los años 2002 y 2007. Durante este tiempo se construyen en España más viviendas que en Alemania y Francia juntos. Si tomamos como ejemplo el 2005, en el 2005 en España se construyen más de un millón de viviendas. Eh, pues Mientras esto sucede, mientras unos pocos los de siempre se enriquecen, se embolsan dinero a manos llenas, el precio de la vivienda sube y sube. Entre el 2000… Perdón, entre 1998 y 2006 el precio de la vivienda crece un 200%. Esta situación significa, significa duplicar el esfuerzo que una familia debía realizar para acceder a una vivienda. Pero los beneficios parece que nunca son suficientes para el sistema capitalista, un sistema depredador con prácticas especulativas que, al final, nos abocan a una crisis financiera e inmobiliaria de grandes dimensiones, producto, como todos sabemos, del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pues bien, llegados a este punto, cuando sucede esto, ¿cómo responde el Gobierno? ¿Se propone el Gobierno realizar cambios sustanciales? Eh, ¿Protegen de una manera más clara los derechos de las personas afectadas por la crisis? Pues la respuesta es no. Durante la crisis se mantiene el rumbo. No se exigen responsabilidades. Se sigue protegiendo al capital y no se afronta la grave situación de emergencia habitacional. Se puede decir de otra manera, la trama persiste. Y a los partidos del régimen les toca arreglar este desaguisado. ¿Cómo lo hacen? Pues, como siempre, socializando las pérdidas y privatizando los beneficios. Ejemplo, los rescates bancarios. Todavía nos deben 60.000 millones de euros a todas y a todas, o a todos los eh, españoles y a todas las españolas. Pero, curiosamente, esos mismos poderes públicos se niegan a realizar cambios normativos que amparen los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. El resultado lo conocemos también. Más de 700.000 desahucios sin alternativa habitacional y deudas perpetuas para muchas familias, vidas rotas, truncadas por el simple hecho de querer comprarse una casa para vivir. Pero Europa nos dice una y otra vez, por activa y por pasiva, que tenemos que cambiar la ley hipotecaria. Y así, el 4 de febrero del 2014, se aprueba la, la directiva eh, sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, que regula los contratos de crédito con garantía hipotecaria. El plazo máximo para la transposición de esta directiva era marzo del 2016. Desde esta fecha, España viene incumpliendo su obligación de adecuar la normativa europea al ordenamiento nacional. Y desde el 2017, atentos, desde el 2017, España paga una multa diaria por este incumplimiento de 105.000 euros. ¿Quién se hace responsable de esto? O Esa sería una una pregunta a responder. Pero no solo incumplimos, sino que llegamos tarde y mal, porque el proyecto que aquí se trae sigue sin cumplir muchos de los aspectos de la normativa europea. No cumple con lo que nos dice el Tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni siquiera cumple con lo que nos mandata la Constitución. Por esta razón, por esta razón presentamos en el Congreso un texto alternativo un texto alternativo que sí recoge los mandatos de la Constitución, de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también las recomendaciones de las, de las nación, de la nación Europe, eh, de Naciones Unidas. Perdón. Sentimos, por lo tanto, la responsabilidad de plantear un modelo alternativo a ese que permite perpetuar esa trama urdida desde hace muchos años por las élites económicas, un modelo alternativo que tenga en cuenta la gente y sus derechos. Así presentamos este otro texto alternativo que tiene en consideración los problemas que desde el inicio de la crisis han sido causa del sufrimiento de las familias que han querido adquirir una vivienda y se han visto envueltas en una telaraña de financiación bancaria que ha cargado a los ciudadanos gastos, comisiones que no les correspondía, ha introducido en los contratos cláusulas abusivas como las cláusulas de suelo, intereses de demora desorbitados, vencimientos anticipados que han llevado a las familias a un callejón eh, sin salida. y Además de esto, los ciudadanos se han encontrado finalmente con un procedimiento judicial carente de garantías, garantías básicas más o menos, podríamos decir, con una trituradora de personas. Conclusión: Desahucios y deudas perpetuas. No es una propuesta, vuelvo a decir, ni revanchista ni desequilibrada. Es una propuesta justa, es una propuesta sincera, hecha desde el sentido común, que busca la justicia, que pretende defender lo más básico, que las personas puedan acceder a la vivienda y no se jueguen la vida con ello. Que lo hagan con tranquilidad, sabiendo que los poderes públicos y que los tribunales están ahí para amparar y para proteger sus derechos. Aquí de lo que se trata es de no dejar a nadie atrás. A quien firmó un préstamo con garantía hipotecaria y lo tiene ya firmado, hay que protegerle. Y quien lo firme en el futuro, lo que hay que hacer es que lo haga con conocimiento, con transparencia, con información veraz y sin ningún abuso. Es una ley para todos, incluso para las entidades financieras, porque tienen la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. De hacer negocios, sí, eso está claro, pero no a costa del sufrimiento de las familias más vulnerables de nuestro país. Desde mi grupo seguiremos peleando para que no volvamos, como decía al principio, a tropezar otra vez con la misma piedra. Tenemos que acabar, tenemos la oportunidad de acabar con los abusos, con los abusos de los poderosos, con sus privilegios. Es hora de hacerlo ya y esto no puede esperar. Gracias.